Muy buenos medios días, muy buenos días todavía. ¿Cómo están? Bueno, un gusto, bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias a todo el equipo de la ACP, a Carolina. Esta es ya la segunda versión del foro y creo que es un foro que se ha ido consolidando como uno de los eventos más importantes del sector. Y en ese orden de ideas, lo que quisiéramos compartir, lo que quisiera compartir con ustedes hoy es una mirada sobre el tema de justicia en los temas energéticos. Y estos temas son complicados para un economista, yo soy un economista, son complicados para un economista, creo que son complicados también para los ingenieros, porque en el fondo yo no estoy seguro que los economistas ni los ingenieros que no los soy tengan mucho que decir en el tema de justicia, contrario, por ejemplo, a los filósofos, contrario, por ejemplo, a los politólogos. Sin embargo... Cuando uno mira la naturaleza, el problema de la justicia en la energía, pues se da cuenta que ahí hay una interacción entre los temas técnicos, entre los temas económicos y ciertamente entre los temas políticos y filosóficos. Entonces, lo que quisiera hacer hoy es darles algunas ideas, algunos aportes desde el punto de vista del trabajo que hacemos para pensar este tema de la justicia en la energía e introducir el panel que viene ahora. Y quiero arrancar invitándolos a que hagamos un ejercicio. Y es el siguiente, habla, todo el mundo habla de tarifas justas, tarifas justas, ha sido un tema muy importante para el gobierno. El gobierno de hecho hizo un pacto alrededor del tema de justicia tarifaria, ha sido uno de los temas de mayor preocupación. Y ese es uno de esos temas que uno quisiera, uno, todo el mundo tiene como una noción de lo que es justicia, de lo que es una tarifa justa, pero cuando uno lo aterriza, el tema se vuelve mucho más complicado. Quiero ponerles un ejemplo. En enero de 2022, estaba terminando la pandemia, digamos, o se estaban terminando los efectos, digamos, a la distorsión de la pandemia. En enero de 2022, en uno de los mercados más grandes del país, de la costa caribe, de hecho, no, no del Atlántico, no de Barranquilla, pero de la costa caribe, esta es la tarifa que vieron los consumidores. Un consumidor de energía tenía un costo de su energía, era... 589 pesos con 78 centavos el kilovatio. Eso era, está publicado en la página de la empresa, estaba en los recibos que le llegaban a los usuarios. Entonces, la pregunta cuando uno ve esto aquí, cuando va a tratar de pasar de lo abstracto, de lo que es una tarifa justa, a lo concreto, y mira, por ejemplo, un caso como estos, la pregunta es, bueno, ¿y esto es una tarifa justa? ¿Alguien se atrevería a decir si esto es una tarifa justa? ¿A alguien le parece esto una tarifa justa? Bueno, un par levantan la mano. Eh, ¿Y si hubiera sido la mitad, si ¿sí sería una tarifa justa? Que pareciera ser que hay una equivalencia entre más barato más justo, más bajito más justo, ¿no? Ahí sí sería justa. ¿Y si por haber sido la mitad no se hubieran hecho las inversiones que se necesitaban y hubiera bajado la calidad del servicio para todo el mundo, sería una tarifa justa la mitad de esto? De pronto no. Y si yo les dijera que fue 589 pesos con 78 por la regulación vigente, que ha sacado la crea a la larga historia, la crea entre otras cosas, que le han dado palo como pocas veces en su historia recientemente. Si uno virara, si yo les dijera que en lugar de 589 pesos con 78, gracias a la regulación que hay, ha debido ser 888 pesos con 36 uno de pronto ahí reconoce que hay algún esfuerzo por tratar de mitigar temas de precio en el bolsillo de la gente. Y si les dijera además que de estos 589 pesos con 78 realmente los hogares más pobres pagaron solo el 40% de eso, mientras que los hogares más ricos pagaron el 120% de eso, ¿de pronto cambiaría nuestra percepción de lo que es una tarifa justa? Y para cerrar, si aún a pesar de esos subsidios y de ese esfuerzo que ha hecho el Estado, todavía hubo una cantidad muy significativa, como pasó o como pasa, de hogares que son incapaces de pagar esa tarifa, ¿es justa o no es justa? Entonces, fíjense el tamaño del problema que tenemos entre manos. Hablamos de tarifas justas, hablamos de pactos por la justicia tarifaria, pero realmente cuando uno empieza a ver las sutilezas, pues es bien difícil y solo estamos hablando de energía eléctrica, podríamos hablar de gas natural, podríamos hablar de GLP, podríamos hablar de gasolina, podríamos hablar de diésel, podríamos hablar de combustible de aviación, podríamos hablar de carbón, podríamos hablar… ¿no? todos los energéticos tienen una historia. Entonces, ¿cómo, cómo, resolver, cómo resolver este problema? ¿Cómo acercarse a este problema? ¿Cómo abordar este problema? De pronto a veces, pues dicen que una imagen vale más que mil palabras, entonces pues de pronto uno a veces cuando vuelven los problemas gráficas, en este caso dibujos, eh, a veces puede uno ver elementos que le ayuden a entender por dónde tiene que coger o por dónde puede coger. Entonces arranquemos por aquí. Esto nos muestra una situación eh, en la que claramente es una situación de desigualdad. Ahí tenemos a nuestros dos amigos eh, el de la izquierda, el de los pantalones rojos, perdón, el de los pantalones rojos, tiene una manzana, solo una, pero tiene una manzana. El de la derecha no tiene nada. Esto claramente es una situación de desigualdad. Tenemos dos personas que asumimos son más o menos lo mismo, eh, tienen más o menos los mismos derechos, deberían tener más o menos las mismas oportunidades, pero pues uno tiene manzanas y el otro no. Entonces, una primera solución es decir, lo que necesitamos es igualdad. Igualdad. ¿Y qué pasa con la igualdad? La igualdad no necesariamente resuelve el problema. Porque la igualdad, vemos que si les damos a los dos lo mismo, nuestro amigo del lado izquierdo ahora no solo va a tener más de una manzana, va a tener, pues, va a tener mucho más de una manzana, y nuestro amigo del lado derecho le dimos también lo mismo que al del lado izquierdo y él todavía nada. Entonces, no necesariamente darle a todos lo mismo, que es lo que está implícito. Y tengo que decir una cosa, yo no soy ni filósofo ni nolo. O sea, aquí sé que hay gente experta en estos temas, hablo un poquito con la Venia, con los que son expertos en estos temas, pero estoy tratando de llegar a, a, a una visión de esto desde, desde el punto de vista de la economía y de la técnica. Entonces, miren, de aquí darle a cada uno lo mismo tampoco necesariamente resuelve nuestro problema. Entonces, deberíamos pensar en algo más, y ese algo más, ¿qué puede ser? La equidad. La equidad es mucho mejor que la igualdad, porque la equidad es darle a cada uno lo que necesita. ¿Y qué pasa con nuestros amigos? Ahí ya la cosa cambia. Pues ya, a nuestro amigo de la derecha, él necesitaba algo distinto, él necesitaba más y él puede eh, tener una escalera más alta y si le damos de alguna manera una escalera más alta, pues ya él va a poder tener acceso a las manzanas. Entonces, te parecería ser el final de la historia, no? démosle a cada uno lo que necesita y estamos. Pero si uno mira bien esa foto, hay algo que todavía no funciona bien, hay algo que todavía no empata bien, y es que el árbol pareciera ser que está como inclinado hacia el lado izquierdo, y no solo está inclinado hacia el lado izquierdo, sino que tiene más manzanas del lado izquierdo. Entonces, de pronto todavía ahí no tenemos una solución que es del todo justa. De pronto para tener una solución justa, lo que necesitamos es esto: es intervenir también el sistema. Entonces, pues ahí, ¿qué pasa? Ahí lo que hicimos es, con alguna clase de arreglo, de intervención, de bueno, en este caso con unos palos, con unas cuerdas, con... el árbol se enderezó, las escaleras son iguales y ya nuestros dos amigos tienen el derecho, por lo menos a la oportunidad, de acceder a una cantidad similar de manzanas y ya depende de ellos si se trepan la escalera y si recogen con juicio las manzanas o no. Entonces, este podría ser una solución justa. Pues fíjense cómo vamos ahí acotando nuestro problema de justicia. ¿Qué cosas importantes nos revela este enfoque? Yo creo que hay tres lecciones importantes que los que son economistas los, los van a reconocer de cuando uno estudia en economía teoría del bienestar, que se trata de tratar de entender cómo decidimos colectivamente sobre qué es, de, qué es deseable y qué no. Tres cosas. La primera, necesitamos tener un marco que nos permita ranquear diferentes situaciones, diferentes estados de las cosas. Y fíjense por qué digo esto. Nosotros aquí tenemos cuatro opciones diferentes de, como sociedad de distribución, de las oportunidades, de los beneficios, de los costos. No sé, aquí tenemos cuatro. Y tenemos que tener alguna manera de comparar esos cuatro y decir cuál es preferido. Tenemos que tener alguna manera para poder decir el de arriba a la izquierda, ese es el menos preferido de todos y el de abajo a la derecha es el más preferido de todos. O no, o puede haber otro criterio, pero tenemos que tener algún criterio que nos los ranquee para poder decidir. Y si no tenemos un ranqueo, un mecanismo para ranquear, para comparar y explícitamente decidir, va a ser muy difícil que nos acerquemos a resolver este problema. Eso no quiere decir que haya una manera incontrovertible y objetiva de hacerlo, solo quiere decir que lo tenemos que hacer. Y esto involucra las tres cosas que están ahí. Tenemos que tener en cuenta las preferencias de los distintos individuos, y la gente quiere distintas cosas en la sociedad, no todos somos iguales, obviamente, y hay diferentes deseos, hay diferentes preocupaciones, hay diferentes capacidades, entonces tenemos que tener eso en cuenta, esas preferencias las tenemos que tener, y tenemos que de alguna manera agregarlas, de alguna manera combinarlas, para que todo el mundo de una u otra manera participe. Entonces, eso es un elemento fundamental a la hora de ordenar para escoger. El segundo, ahí los que, yo me imagino, sobre todo los abogados, reconocerán el nombre de Rawls, de John Rawls, que fue un, un filósofo eh, que desarrolló una teoría de la justicia que ha sido muy influyente. Y él tiene dos elementos que, creo que son fundamentales para este problema. La primera, es que él decía, tenemos que tener una situación, o si queremos una sociedad justa, tenemos que asegurarnos que todo el mundo pueda tener derecho a unos, a, unos, a unos derechos básicos, a unos elementos básicos, a unos disfrutes básicos de ciertas cosas de la vida. Y el segundo elemento fundamental de Rawls es que deberíamos ocuparnos de darle más peso al bienestar de los más débiles. El bienestar de los más vulnerables debería de alguna manera pesar más que el bienestar de los que son menos vulnerables. O Ahí hay dos elementos para decidir. Y el tercero, que es muy importante, es que tomar una decisión de qué es mejor nos implica que vamos a tener que dirimir tensiones. Entonces, por ejemplo, si yo decido que una situación en la que tengo más manzanas para comer hoy es preferida, de pronto, eso no va bien con las personas que todavía no han nacido y las generaciones futuras, ¿qué manzanas le quedan a ellos? Y eso ustedes solamente lo conectan rápidamente con el tema ambiental, ¿no? De la justicia intergeneracional. Entonces, este es el primer elemento. Tenemos que comparar y al comparar tenemos que tener en cuenta las preferencias de todo el mundo. Tenemos que decir, yo creo mucho en lo de Rolls. habrá otras personas que… y hay otras teorías que dicen otras cosas, pero tenemos que darle más, tenemos que asegurar unos mínimos de oportunidades y tenemos que darle más peso a los que tienen menores ventajas, a los más vulnerables. Y tenemos que estar preparados a, a tomar decisiones que las, el bienestar de unos de pronto pesa más que el de otros, sea intergeneracionalmente o sea simplemente por quienes tienen más poder en la sociedad o tienen más riqueza, debería de pronto pesar menos su bienestar que el de otros. Muy bien, primer elemento. Segundo elemento, y esto es importantísimo porque esto pareciera no siempre estar presente en las discusiones y en los planteamientos del gobierno. Uno no puede separar el tema de justicia del tema de eficiencia. ¿Y qué quiere decir eso? Fíjense que en estas situaciones, sobre todo en las dos de abajo, fíjense que el número de manzanas disponibles es muy diferente. Entonces, yo tengo que pensar que dependiendo de lo que pase con la eficiencia, ya definimos la eficiencia, eso va a determinar cuántas manzanas hay, eso va a determinar cuánto hay para repartir. Y esto es absolutamente fundamental, porque es distinto repartir un ponqué chiquito que repartir una torta grande. Pues si yo no considero el tema de eficiencia en la asignación de recursos y qué tanta producción voy a tener, qué tanto se van a asumir, cómo se van a asumir esos costos de producción y cómo qué tantos van a ser y qué tantas manzanas va a tener, pues va a, ser, va a ser muy distinta una situación de distribución si tengo o no de justicia, si tengo o no más o menos producción. Y ahí, ¿qué nos dice la teoría económica? Esto de nuevo no es que esté a prueba de controversias, pero hay un relativo consenso entre los economistas en que si uno tiene una situación de competencia, normalmente el mercado es capaz de asignarle a uno los recursos mucho mejor que cualquier otro sistema. Entonces, ojo que aquí hay otra lección. La, la eficiencia importa, porque eso me va a determinar cuánto hay disponible para repartir, me va a determinar el tamaño de la torta, pero también eh, me dice que el mercado, si hay competencia, si hay condiciones de competencia, el mercado es capaz de hacerlo mejor que nadie en términos de producir esa abundancia. ¿En qué es muy malo el mercado? En distribuir. Entonces, no puedo separar el tema de la justicia y la defensa. Y el tercero, y el tercero, es que de esta discusión hay una división del trabajo, de quién debería hacer qué. Si uno mira, el mercado debería entonces ocuparse de la asignación de los recursos para tratar de que haya la mayor cantidad de manzanas, y el Estado debería encargarse de tres cosas por lo menos. Uno, el Estado debería encargarse de la distribución. Entonces, si nos parece que no es buena una situación en que uno tenga más que otro, pues el Estado debería eh, encargarse, por ejemplo, de quitarle unas manzanas a uno para dárselas al otro. El Estado podría ocuparse de regular, un segundo camino de regular, para que sea más fácil que crezcan árboles frondosos y queden más manzanas. O el Estado podría ocuparse de asegurar un entorno de nuevo, para que haya tierra fértil, para que haya producción, para que haya... Hay tres roles del Estado, el Estado redistribuye, el Estado regula y el Estado se encarga del entorno macroeconómico para que florezca la economía. Y el mercado, dadas esas condiciones, pues debería, si, si nos aseguramos que haya competencia, de verdad, debería producir la mayor cantidad de, de bienes posible con los recursos que están a disposición. Entonces, dice que ahí están esas tres lecciones en nuestra búsqueda por la, por la equidad. ¿Cómo se podría aplicar esto al ámbito de la energía? Si uno trata de aterrizarlo al ámbito de la energía, ¿qué nos diría esto? Aquí hay una propuesta. Para ser justa, la política energética debe hacer fundamentalmente dos cosas. Proteger el bienestar de los más vulnerables, pero sin descuidar la eficiencia en la asignación de recursos. Esto sería algo que se desprendería de todo esto que acabamos de ver y de la foto que está ahí. Y si uno mira esta foto y piensa lo que tenemos nosotros de sistema energético, pues la verdad es que el sistema energético no ha sido ciego a esto. El sistema energético, desde, desde el apagón, ha hecho un esfuerzo muy, muy grande por corregir esto. Piensa en las cosas que tiene el sistema energético. El sistema energético decidió tener un esquema de subsidios, donde le subsidia mucho más de su energía, por lo menos energía, eléctrica y gas, le subsidia mucho más de la tarifa a los de menores ingresos y a los de mayores ingresos les pone un sobreprecio para ayudar a pagar. No quiere decir que sea perfecto, pero quiere decir que hemos hecho avances muy significativos. Segundo, hemos tenido un marco en que se ha podido hacer la expansión del sistema, el sistema ha crecido significativamente y el sistema ha logrado dar confiabilidad. Hemos tenido niños mucho más fuertes que los del que nos apagó en el 91-92. El del 15-16, por ejemplo, fue el doble de fuerte, según los, los registros que hay, y el país no se apagó. Entonces, logramos construir un, un, un, un sistema también mucho más confiable. Logramos aumentar la cobertura a casi cobertura plena. Si uno mira las emisiones por unidad de PIB, por unidad de producto, han ido cayendo sistemáticamente a lo largo del tiempo. Y lo que es tal vez menos conocido… Si uno mira lo que pagaba de su ingreso, el 20% más pobre de tarifa de energía eléctrica en el momento del apagón, el año del apagón, y mira hoy, ha caído el porcentaje de los ingresos que la gente tiene que, de estrato uno, tiene que, perdón, del decil más pobre, tiene que destinar al pago de su factura. Hemos logrado construir un sistema que tiene elementos que nos han servido en lo ambiental, elementos que nos han servido en lo, en lo económico, elementos que nos han servido en lo distributivo, elementos que nos han servido en la eficiencia, sin decir que tenemos un sistema perfecto. En gas tenemos una situación parecida, una cobertura menor, obviamente por la naturaleza del gas, pero tenemos una situación parecida. En GLP tenemos un sistema que tiene sus complejidades, pero también tiene un componente de subsidios importante. En gasolina... Tenemos el problema contrario, es que tenemos un sistema que nos ayuda, no nos está ayudando a, a, de hecho, está atentando contra la equidad como lo, estamos, como lo vamos a ver ahora. Entonces, fíjense que si esto es una posible definición de justicia en la política energética, pues tenemos un sistema que, que ha hecho la tarea parcialmente, pero que ha hecho la tarea que no están ceros y que tenemos que cuidar muy bien las reformas que le hagamos para no poner en peligro las cosas que nos han funcionado. No, no pasa, y me ayudan. <coughs> Listo, entonces, entonces, una definición como la que acabamos de proponer, que sale de esta conceptualización del tema de justicia, hay que pensar qué implicaciones podría tener en términos de política energética. Y yo creo que hay cuatro o cinco implicaciones importantes que me gustaría plantearlas y que nos sirvan para enganchar con el panel que viene. La primera es que no es solo tarifas. A veces pareciera ser que la discusión de la justicia se agota mucho en el tema de las tarifas y en el tema de la participación. Y son dos elementos muy importantes, pero no son exclusivos. ¿Qué nos muestran estos mapas? Estos mapas son, con base en las encuestas del Dani, eh, cobertura de electricidad, cobertura de gas y hogares que no tienen, esto es departamental, y hogares que no tienen acceso a ambas, a ambas cosas. En energía eléctrica tenemos casi cobertura plena en gas, eh, tenemos una cobertura por ahí del 70%, que es muy buena y ha, y ha sido muy rápida. Pero el problema es que las encuestas del DANE no tienen el nivel de granularidad que tiene, por ejemplo, la UFME. ¿Qué nos dice la UFME? La UFME nos dice que hay casi 500 mil viviendas sin servicio. Y uno, cuando no tiene acceso a la energía eléctrica, está condenado a la pobreza. Y, tenemos, y no solo está en la costa pacífica, en la costa caribe, sobre todo en la Guajira. Esto, uno mira los puntos que ha identificado la y es por todo el país tenemos puntos. O sea, tenemos un problema de acceso que está concentrado en las dos costas, pero tenemos en todo el país. La otra cosa es que tenemos un problema todavía muy grande en el uso de leña. La UMI hizo un muy buen estudio en este sentido y mostró además que esto es terrible en términos de equidad, pensando en las mujeres y en los niños. que Las mujeres son las que salen a buscar la leña, las mujeres son las que cocinan, las mujeres están cuidando a los niños, entonces respiran el humo, al punto que el 85% de los costos de muertes tempranas o de enfermedades respiratorias, lo pagan las mujeres y los niños. Las mujeres como el 60, 65 y el resto para llegar al 85 son los niños. O sea, ahí tenemos un problema gigantesco. Y la UME también nos dice que resolver el problema de cobertura vale más o menos 7 billones de pesos, un poco más de 7 billones de pesos. Y si uno lo ve, en términos de equidad y en términos de lo que esto es en calidad de vida, en términos de lo que estamos tratando de hacer de justicia, es nada. 7 billones de pesos resolver este problema Deberíamos arrancarle la mano al que nos esté ofreciendo hacerlo por, esa, por, ese, por ese valor. No es solo tarifas, es también acceso y es consumo. Con la transición energética necesitamos unas ganancias en eficiencia gigantescas de todos los sectores y vamos a tener que cambiar el parque automotriz de transporte, cuyos vehículos son concentrados en pequeños propietarios y vamos a tener que cambiar equipos en los hogares. Y eso para los hogares que están más bajo en la cadena del ingreso, que están en los niveles de ingreso, pues va a ser un esfuerzo muy, muy grande. ¿Cómo vamos a ayudar con eso? ¿Cómo vamos a facilitar? Entonces, no solo cuánto vale la energía, es qué equipos tengo para consumirla que sean más eficientes. Si soy un pequeño transportador, ¿cómo hago la transición a poder meterme en la electricidad o en los combustibles de bajas emisiones, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacerlo sin sacrificar mis posibilidades productivas? ¿Cómo vamos a intervenir los mercados? Otra implicación muy importante de esto. Aquí el mapa a la izquierda es el… el ahí ustedes ven América y los colores son la, tem la temperatura superficial del Pacífico, lo que pasa es que cuando se calienta, como se ve en esa mancha roja… Esa zona, esa temperatura del Pacífico, pues cambia el patrón de los vientos, cambia el patrón de lluvias, hay sequía y se nos ponen las cosas muy de para arriba. ¿Qué nos está diciendo los análisis? Esta gráfica de arriba es de, de Acolgen, de, de la, del gremio de los generadores, nos muestra que habría una faltante de energía más o menos en el 26-27. Ustedes ven que la barra, que es la oferta, está por debajo de la, de las, de, empieza a estar por debajo de las dos líneas, ya como en el 26-27. El gobierno nos dijo, nos dijo este año, nos dijo en febrero, que va a hacer una nueva subasta de energía para llenar ese faltante que hay. El problema es que el mismo día que nos dijo eso, nos dijo que le iba a quitar las funciones a la CREG. Entonces, en términos de señales, pensemos en la eficiencia otra vez y en la distribución. O sea, yo quiero intervenir porque estoy preocupado por las tarifas, fue el discurso que nos dieron, pero al mismo tiempo yo quiero garantizar el abastecimiento. Entonces, con esas señales uno tiene que pensar los inversionistas qué riesgo van a estar dispuestos a asumir o qué tranquilidad van a tener al respecto. Y si además de eso, como nos dice la NOAA, que es la que mira las, el que está haciendo el seguimiento permanente de las probabilidades de ocurrencia del niño, nos dice que este año, en, el último, en la última parte del año, ya hay una probabilidad del 90% de que estemos en niño y que la probabilidad de que sea un niño extremo es del 40%. Entonces vamos a tener no solo la presión de mediano plazo, vamos a tener la presión ahora de muy corto plazo. Ustedes saben los proyectos cómo están decolgados por las dificultades en el entorno. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esa intervención? ¿Cómo realmente es la mejor manera intervenir las tarifas para hacer una labor redistributiva? ¿O es mejor dejar que el mercado funcione, que pronto no nos queden mal las señales y si nos gastemos el agua muy rápido y tengamos dificultades o precios muy altos? Y más bien redistribuyo yo después de que el mercado funcione. Tercero, los precios de los combustibles líquidos que tenemos ahora son completamente contrarios a la equidad. Ahí están, ustedes ven, esto ya es de septiembre del año pasado. Al lado izquierdo está gasolina, al lado derecho está diésel. Eh, y todo lo que está en gris son distintos países del mundo, son como 130 países o 140. Las líneas de colores son diferentes países latinoamericanos y el rojo es Colombia. Hay que decir, y esto es muy, hay que reconocerle al gobierno el, el gran esfuerzo que ha hecho en subir la gasolina. Hoy de hecho están subiendo 600 pesos, eso no es fácil políticamente, pero ha ido subiendo el precio de la gasolina. El diésel sí lo ha mantenido quieto y uno se tiene que preguntar, bueno, esto cómo va en términos de la equidad? ¿Qué pasa cuando uno no sube los precios de la gasolina? Pues está subsidiando. ¿Está subsidiando a quién? A todo el mundo que utilice gasolina. Nosotros hemos hecho cálculos y nos, y nos muestra que este subsidio desproporcionadamente cae en la gente que tiene más recursos. porque es que uno no puede evitar que la, camión, que la camioneta eh, muy grande a diésel no tanque con gasolina subsidiada. Recibe la misma cantidad por subsidi de subsidio por galo una persona de estrato 6 y una persona de estrato 1. La misma. Y esto no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de equidad. Y si uno lo mira desde el punto de vista ambiental, menos, porque combustible barato estimula el consumo de combustibles fósiles. Entonces, si estamos en un entorno de transición, ¿por qué tenemos gasolina barata? Políticamente es difícil. Pero, y la otra cosa es que eh, si uno mira aquí el, el lado izquierdo, esta es una gráfica de la diferencia de precios, que hay entre lo que deberíamos cobrar y lo que efectivamente estamos cobrando, y pues ustedes los ven que está completamente por debajo, con la, con la pandemia, la distorcida de la pandemia y luego la guerra, eh, se nos fue completamente, se nos explotó ese diferencial, al punto que el año pasado cerramos con más o menos 34 billones de pesos de déficit. La reforma tributaria fueron, a recoger más o menos un poco más de 20 billones de pesos. Entonces, nos gastamos reforma tributaria y media en mantener la gasolina del diésel barato. 34 billones de pesos. ¿Se acuerdan cuánto costaba cobertura plena? Siete billones. Y lo de la leña, otro tanto. Hay uno lo que tiene que pensar. Aquí hay fuentes de financiación. Es difícil, pero por lo menos planteemos la conversación. Porque yo estoy seguro que la gente preferiría, sobre todo la que está en condiciones de vulnerabilidad más grande, preferiría que le dieran ese apoyo no en subsidios a la gasolina, que se lo dieran de otra manera. Ah, bueno, y lo otro es, el año pasado, récord histórico, el sector le dio al gobierno central 3.6 puntos del PIB en ingresos fiscales, pero lo que pasa es que se comió el hueco de los combustibles, casi todo eso. La transición fiscal, entonces, se vuelve un componente absolutamente central de una política energética justa. Miren, esto procesamos encuestas también del DANE, y lo que estamos diciendo es, miren en el caso de los hidrocarburos, en el caso de los hidrocarburos, miremos la gráfica a la derecha, son los ingresos promedio, y miren cómo se comparan hidrocarburos con no hidrocarburos. 154% de diferencia en los ingresos promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que si marchitamos el petróleo y lo marchitamos muy rápido, ¿dónde le vamos a decir a estas personas, muchas en zonas rurales y apartadas, que consigan empleo? ¿Cuáles son los empleos comparables? Porque es que los que hay en el sector rural son de 800 mil pesos de ingreso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer con estas personas en condición de vulnerabilidad? Tenemos que tener un plan, porque si no tenemos un plan, pues estamos violando completamente nuestras pretensiones de equidad. Eh, ¿Y qué pasa con los municipios? Aquí yo sé que hay un montón de puntos, en el eje vertical tenemos la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, abajo tenemos los giros directos de regalías a una cantidad de municipios, ahí eh, Jorge Alirio me corregirá, él cierto cierto estas reparticiones en la, en la NH eh, Pero el punto es, si ustedes se fijan, ahí estamos hablando de, de municipios, un montón de los cuales están muy por encima en términos de NBI, de necesidades váticas, frente al promedio nacional, que es 26.4, miren la cantidad de puntos que hay arriba. Es un montón de municipios, municipios además con una población importante, que eh, perderían esas regalías directas. ¿Cómo vamos a hacer en términos de equidad para que compensar esta pérdida de una manera creíble? Y aquí están los, el top 20 de los municipios que reciben regalías directas, y miren, miren el, el, el, eh, qué porcentaje de su recaudo tributario son las regalías directas que reciben. Ustedes ven pues, la capacidad de estos municipios de bajos ingresos de conseguir recursos propios, es muy, muy limitada. Y la mayoría de esos son de municipios categoría 6. Y pues ustedes ven, y solo piensen los cuatro, los cinco primeros: Barrancas, La Guajira, Becerril, Manaure, Cantagallo, Agustín Codazzi, ¿Qué vamos a hacer con esos municipios fiscalmente para atender las demandas sociales si marchitamos muy rápido los hidrocarburos? Tenemos que tener un plan. Últimas dos cosas: ¿tiene sentido renunciar a desarrollar nuestro gas? Aquí lo de la izquierda no es tan… yo sé que no es, no es tan claro y demasiada información, pero esas dos gráficas lo que muestran es que el gobierno mismo en su plan de gas vigente ve que perderíamos la autosuficiencia en la segunda mitad de esta década. La gráfica a la derecha muestra cómo las reservas probadas de gas han ido cayendo eh, más o menos 40% recientemente y los análisis de transición que hemos hecho nosotros nos muestran que necesitamos más gas, no menos gas, para cumplir las metas de descarbonización a mínimo costo. Entonces necesitamos más gas, tenemos reservas, han ido cayendo. ¿Vamos a utilizar nuestro gas o vamos a recurrir al gas importado que no paga impuestos, que no paga regalías? ¿Es más caro? Que paradójicamente si nuestro el ambiental puede terminar siendo importado de campos que lo extrayeron con fracking… El otro temota es el tema de la participación, es imposible pensar en, en, en justicia energética sin pensar en el tema de la participación, entendida como tomar a la gente en cuenta, en serio sentarse y hacer un esfuerzo real por ver la gente qué es lo que quiere y cómo se pueden acomodar o no esas necesidades. Eso tal vez es lo que quiere decir la palabra, el sentido último de la palabra vinculante. Pero se nos olvida el tema oportuno, si los proyectos no entran a tiempo no hay transición energética, punto. Si no hay proyectos, no hay transición. Así de sencillo. Entonces, pues, ahí tenemos una tensión. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos garantizar la participación, pero que sea a tiempo? ¿no? Y en estos momentos que tenemos presiones de oferta, en que tenemos presiones de niño, pues si los proyectos no están y no está la oferta, pues vamos a tener comunidades desabastecidas y vamos a tener problemas de precios altos. ¿Qué ¿A qué le pegan? A la equidad. Entonces, para cerrar, dos ideas para cerrar. Si queremos volcarnos a una política energética justa, que ha sido creo que uno de los grandes mensajes del gobierno y que creo que hay mucha receptividad a que así sea, tenemos que hacer dos cosas fundamentales por lo menos. Uno, vamos a tener que tomar decisiones difíciles, como lo vimos en todas estas disyuntivas que acabamos de ver, y nos toca hacerlo, nos toca hacerlo porque va a haber que decidir, porque si no las decisiones se van a tomar por inercia o por otro criterio. Entonces… Hay que enfrentar esas decisiones y, y decir cómo las vamos a navegar. Y dos, no podemos olvidarnos del problema de la eficiencia. Si discutimos la justicia sin pensar en la eficiencia, le hacemos un mal servicio a la justicia. Muchas gracias.